Hoy tenemos un tema que es diferente. <ríe> eh, se llama la edad del despertar. Eh, y bueno, es un tema que a mí particularmente me entusiasma mucho. Y espero que ustedes también. Les voy a compartir esto con imágenes que es más entretenido. Eh, nosotros, eh, cuando tocamos fondo, solo nos queda ascender. Y eso tanto a nivel emocional, a nivel de nuestro entorno, a nivel de lo que le podemos llamar crecimiento económico, porque... Si ustedes ven con la lógica de que el país mejora cuando hay crecimiento económico, pero eh, que eso corresponde a una cada vez mayor destrucción de nuestro medio ambiente, eso va a hacer que toquemos fondo. Estamos tocando fondo a nivel de nuestra salud, del, del estado de agresividad, de violencia. ¿Y qué pasa si tocamos totalmente fondo? Y solo queda una cosa. Necesitamos volver a despertar. Y les voy a compartir ahora, dentro de la perspectiva del de Raya Yoga, de la meditación, estamos en un momento donde espiritualmente vamos a iniciar un camino muy bonito hacia la luz, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es en realidad estar dormido? ¿Qué es estar dormido? Una cosa es que nosotros buscamos paz y felicidad en las cosas que son temporales, entonces tenemos un poquitito de felicidad, un poquitito de paz y nos divertimos un rato, pero luego el resto del tiempo ya no, no estamos en un estado interior de satisfacción, de libertad, de, de gratitud, de amor. Es muy inestable. Y de alguna manera nos hacemos adictos buscando el bienestar. ¿Por qué? Porque si de repente me entretengo eh, con juegos en el celular o en la computadora, muy rápidamente eso se convierte en una adicción. O de repente, si lo que me da bienestar es que me tomo los traguitos, ¿verdad? Eh, después no sé cuándo parar de tomar. Y así nos hemos ad hecho adictos tanto a, a sustancias como también a relaciones, como también a cosas. Es decir, apegados a mucho que, que no es trascendente, que... Que es limitado y que a fin de cuentas alguien que tiene apego definitivamente va a sufrir. Y por otra parte, actuamos siempre igual buscando tener resultados diferentes. Entonces, por ejemplo, todos queremos una vida de más paz, más tranquilidad, relaciones de mayor armonía. Y yo no cambio. Yo sigo siendo todo igual, no dedico tiempo para mí, eh, sigo corriendo, eh, no pongo atención a escuchar a los demás, al bienestar de otros, a mi propio ser. ¿Y cómo voy a esperar entonces ahora tener paz si yo no hago ningún cambio en mí, en mi rutina, en mis hábitos? Entonces, eso es estar dormido de alguna manera, ¿verdad? Es como creer que las cosas van a cambiar aún sin yo motivar la transformación. ¿Y será que vivimos o en realidad sobrevivimos? Es decir, ¿para mí qué es vivir? ¿Será que es un gusto, un juego, un honor, un... ¿Un regalo o será que solamente sobrevivo mientras llega el momento para descansar en paz? Entonces, en realidad, este es un estado de, de estar dormido internamente. Es como si yo no estuviera viviendo de verdad al 100%. Eh, estuviera como en un nivel tanto del ser como de mi energía muy bajito. ¿Pero qué es despertar entonces? Si eso es estar dormido, queremos seguir así o nos queremos despertar. Yo estoy segura que todos queremos ya hacer algo diferente, pero que no sea complicado, porque de hecho el estado nuestro es de cansancio. Para nosotros despertar es entender el proceso del ser y su realidad espiritual, es decir, Habíamos hablado el martes anterior de que hay un tiempo eterno que dentro de nuestra perspectiva tiene un día y una noche, ¿verdad? es como el yin yang y después de la noche tiene que amanecer, pero eso, ese amanecer irónicamente es recuperar la relación que perdí hace muchos años y es la relación conmigo misma o conmigo mismo, una relación con quién soy yo, mi propio papel, mi propio ser y de manera eterna, se imaginan que yo tengo que eternamente estar con el propio ser, estoy feliz de estar eternamente conmigo, conmigo misma o conmigo mismo, porque eso es Empezar el despertar, redescubrir que yo soy mucho más de lo que aprendí en este mundo físico. Y empezar a entender así lo que le podemos llamar el alma, el espíritu, mi realidad interna, sutil. Y así también entender que para liberarme del sufrimiento que todos queremos ya dejar de sentir dolor, de sentir tristeza. Yo necesito volver a esa pureza original del ser. Como cuando éramos bebés que no sabíamos tener miedo a nada, no discriminábamos, no habíamos aprendido el rechazo. Éramos seres de puro amor. Esa pureza que en algún momento tuvimos, la necesitamos recuperar. Porque solo con esa pureza del alma podemos liberarnos de todas esas ataduras de sufrimiento que tenemos de mucho tiempo. Y en esto hay algo muy interesante. La vez pasada, el martes pasado, les había contado de la ley de entropía, que es algo que sucede en este mundo físico, es decir, que todos nos vamos envejeciendo. En este mundo material, todo tiende de alguna manera al caos. Y la única manera de revertir este proceso es si vos inyectas una energía externa que devuelva la energía a aquello que se está envejeciendo. Entonces, en nuestro caso, la única alma que no está afectada por el mundo material que está más allá del karma, que está más allá de todas las ataduras, ese ser que le podemos llamar la fuente universal, o le podemos llamar el ser supremo, o le podemos llamar Dios o la fuente de amor, es esa energía externa que nos puede inyectar al ser la energía necesaria para rejuvenecer el alma es decir que me puede dar aquello que yo necesito. Porque no sé si ustedes han tenido la experiencia a veces de vacío, de sentirse vacío. Y a veces es un vacío que es porque necesitamos algo más que me llene, que me que me haga sentir algo más profundo, y a veces esa es esa conexión espiritual con el alma suprema. Entonces, eso es un proceso en el que necesitamos llegar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les puse esa imagen porque estamos en un momento donde le llamamos la edad de hierro. Es decir, es un momento donde ya eh, toda la humanidad se ha hecho muy materialista, eh, donde hemos... Contaminado mucho, destruido mucho. De hecho, tenemos tantas armas que podríamos destruir la tierra muchas veces, ¿verdad? Muchas de esas bombas. Pero al mismo tiempo, mientras está esa energía eh, de destrucción, de violencia, también hay una conjunción con muchas almas que ahorita están buscando algo distinto volver al amor, volver a la protección de la naturaleza, un equilibrio con el entorno, a relaciones más sanas, eh, no las que presentan en Hollywood, sino las que son reales, naturales, eh, que son de verdad, relaciones de amor puro, profundo, ¿verdad? Entonces es como que hubieran dos energías conviviendo Ahora todas las personas están buscando lo orgánico. Muchas personas se están haciendo veganas. Porque en este momento las almas, en este nuevo despertar, empiezan a conectarse con esa esencia del alma y a hacer karma positivo. Es decir, en el karma o uno hace acciones que generan un retorno limitado, sufrimiento. O uno hace acciones que generan un retorno bueno. Si yo hago algo bueno, se me regresa algo bueno. Y nuestras acciones, cuando colectivamente las hacemos en una conciencia espiritual, basadas en esa sabiduría, ese amor, eso sienta las bases para la construcción de una nueva etapa que le llamamos edad de oro. Es decir, una etapa de muchísima armonía, de mucha libertad. Y este es el momento que nosotros le llamamos de cancelación, es decir, que todo el karma que, que tenemos del pasado, tenemos que lograr liberarlo, cancelarlo, eh, hasta llegar a un estado donde ya no debas nada a nadie, que eso eh, nosotros, nosotros le llamamos el estado karmatit. Y de hecho es nuestra meta en este camino espiritual. O sea, llegar a tal nivel de, de conciencia a cada minuto en mis relaciones, eh, en mis cosas cotidianas, que yo ya no genere ninguna cuenta negativa con nadie. Entonces, a este momento de esa eh, despertar de esta conciencia, nosotros le llamamos la edad de la confluencia confluencia precisamente porque es esa conjunción conjunción verdad entre entre lo viejo y lo nuevo entre lo degradado y la esperanza y aquí es fundamental el tomar en cuenta la, a esta alma que es el ser supremo o la fuente y prepararme para regresar al hogar del alma el hogar del alma es un, un hogar donde uno va sin cuerpo, ¿verdad? Porque este cuerpo, yo sé que ustedes lo quieren mucho, igual yo quiero el mío, pero me lo prestó la madre tierra solo por un ratito. Le pertenece a este, a este plano, al mundo físico. Pero cuando deje este cuerpo, voy a ir más allá del mundo físico. Voy a ir a este hogar de luz, de silencio, de paz, de pureza absoluta que le han llamado Nirvana o mundo de las almas, nuestro hogar. Entonces, la conexión con el Ser Supremo, con Dios, nos hace prepararnos a soltar tantas ataduras, tanto pasado, tanto aprendido que me limita y regresar al hogar, es decir, reencontrar mi verdadera identidad espiritual. Solo hagan este ejercicio, imagínense cómo es el alma, ¿cómo es el alma? Porque ese conocimiento espiritual está en uno, está en el ser, pero uno requiere en este momento dedicarle tiempo. ¿Hasta cuándo voy a seguir dedicando tiempo a tantas cosas y no escuchar la, la voz del alma, del ser? Y conectarlo más allá de todo este ruido con ese silencio puro para escuchar realmente y entender la realidad espiritual. Entonces, aquí hay un dibujito que muestra las diferentes etapas verdad que hemos hablado, que, que vivimos como humanidad, verdad una etapa donde estamos aquí felices, en esa etapa de oro, después seguimos avanzando, pasa la etapa de plata, ya después se nos fuimos, se fue perdiendo la energía, llegamos a la de cobre hasta que ya quedamos de cabeza en la edad de hierro. Ahora, en lo que estamos hablando y la etapa que estamos en este momento entrando, es esta, verá que es la de regresar, es la del despertar, es la del descanso. Es un momento de trascendencia porque es que vamos a ir más allá de este mismo plano, pero el alma es eterna, sigue viviendo. Hablan cambios grandes que ya sabemos, de hecho ya está sucediendo, justo hoy vi la noticia de que ya van a devolver al mar todo el agua contaminada de... De Fukushima, ¿verdad? ¿Cuánto de eso va a afectar todos los océanos? Y, y eso está sucediendo, no es una cuestión externa, está sucediendo. Pero de alguna manera es una cancelación colectiva, ¿verdad? Nosotros necesitamos eh, más sabiduría interior y cancelar el ritmo acelerado de destrucción que estamos generando. También liberarnos de tanto apego. O si sea, el alma vino libre y se tiene que ir libre. La libertad es un estado donde hay dicha, donde hay placer, satisfacción, cuando el alma está libre. Libre de patrones, libre de prejuicios, libre de karma con otros. Y eso es lo que necesitamos lograr. Y así regresaremos. Como una energía de paz, total paz, sin cuerpo, a nuestro hogar. Entonces, para lograr eso, eh, quisiera invitarlos, invitarlas a que hagamos una preparación interior. Porque de hecho, si ustedes están escuchando esto, no es casualidad que estés ahí. Donde sea que cada uno de ustedes está, no es casualidad. Porque en esta vida todo es causal, tiene una razón. Y si ustedes están escuchando esto es porque es para ustedes. Y entonces hay que prepararse, hay que preparar al propio ser para otra vez lograr ese estado de pureza original. Y de recargarme y contribuir con esa energía a traer una transformación de más paz a esta tierra. Entonces quiero invitarlos a que hagamos eh, un momentito de, de interiorización, de, de paz. Y ahí donde estamos vamos a inhalar nuevamente profundo, relajar nuestro cuerpo. yo les invito a concentrarse en este momento presente. Sentirlo en total plenitud. Aquí y ahora. Como si fuera lo único que existe. Como si el tiempo se hubiera detenido. Y quisiera que se enfoquen en visualizar un pequeñito punto de energía en el centro de su frente. Visualícenlo como una pequeña semilla o estrella luminosa. Tan pequeña. Y visualicen como si eso contuviera dentro toda la esencia de quién soy, en algo tan pequeño como un puntito. Yo soy luz. Y desde ese punto en la frente voy a visualizar que sale luz de paz que va transformando todo este cuerpo en energía, en luz. Y voy a agradecer todos los lugares en los que aprendí en esta tierra, todos los maestros y maestras que tuve, Todas las personas con las que compartí, todas las personas que conocí, agradezco a todas esas almas. Pero ahora es el momento de regresar a la luz. Es mi momento de volar al hogar. Y siento esa energía como un imán que me está llamando. La energía del alma suprema de Dios, tan pura, tan tranquila, sanadora, que me dice ven, ven. Que es el momento para regresar a la paz, a ese espacio de silencio tranquilo, suave, sutil. Todo lo que me rodea es paz. Soy paz y puedo volver a este estado cuando sea que yo quiera. Oh,